Muy buenas a todas, buenos a todos. Bienvenidos a Jueves Saludable. Hoy, este jueves, estamos en este espacio de construcción natural. ¿eh? En este espacio de sauce de portezuelo, un lugar pequeñito en el Uruguay. Y hemos dado una práctica para... El grupo de personas que todos los jueves por la mañana practican Chinan Chikun, Minyue Kung Fu. Un grupo muy hermoso. Hoy vamos a centrar nuestra práctica. Y para centrar nuestra práctica, vamos a centrar directamente en el estado Minyue. Decimos de estos Jueves Saludables que hacemos propuestas saludables. Propuestas saludables de lo más sencillas, de lo más directas. Hoy vamos a, a centrar en este jueves en la, la saludable flexibilidad. Vamos a iniciar el estado minyue, el estado de conciencia pura, autoconsciente, a través del sonido en. Ese sonido es un sonido que el doctor Pan compartió en, a partir de 2009 y que nos lleva directamente al estado de conciencia autoconsciente, conciencia pura. En ese estado salimos del de juicio, de estar emitiendo juicios todo el tiempo, salimos del estado de rechazo o aceptación ¿eh? o receptividad. Salimos de la polaridad, la polaridad de, de esa polaridad que se establece. Me gusta, no me gusta, lo recibo, lo rechazo, me alegra, me entristece. En este estado, Min yue, vamos a inspirarnos en un mensaje muy reciente del de profesor Wei Chifeng donde justamente hablaba de la egolatría o el egoísmo en polaridad con, el, con la generosidad o el altruismo. Más, más. Egolatría, egoísmo, en polaridad con la generosidad, creo que es lo, lo más, la palabra más ajustada que podríamos utilizar. Cuando estamos en estado Minyue, cuando estamos en el estado autoconsciente, cuando entramos al interior. ¿no? Podemos observar todo el, todos los procesos de nuestra vida ¿no? como una totalidad, como una integridad. En general, ¿no? estamos en el mundo del pequeño yo, vivimos en el mundo del pequeño yo donde ese pequeño yo siempre tiene interés en o recibir beneficios. E incluso cuando hace por los demás, hay un beneficio de fondo, que es el beneficio de que te quieran, te aprecien, de que piensen que eres una buena persona. Todo ese mundo eh, gira en torno a ese, ese pequeño yo, ese, ese pequeño yo que puede tener, que puede ser un ego incluso muy positivo cuando se ofrece, cuando es grato para los demás. Sería ese, ese, ese, ese opuesto al que quiere acumular, ¿eh? sería el quien da, quien da, ¿no? Sin embargo, claro, dice Teacher Wei, nos, nos contaba en, en, en el sonido que compartió, que esa polaridad eh, en realidad es una unicidad ¿no? y que en el estado Mingyue se trasciende la generosidad, se trasciende esa necesidad de beneficios personales. ¿no? Entramos en una... En una en una flexibilidad también frente a todas las situaciones que nos toca vivir, comprendiendo que en realidad nuestro ser verdadero ¿eh? sencillamente acepta las cosas que vienen, ¿eh? se brinda, se da de forma natural ¿eh? desde esa conciencia autoconsciente. Cuando hacemos la organización, como hicimos la vez pasada, con los ocho versos, organizamos el campo, nos unimos ¿eh? con el cielo y con la tierra, ¿eh? establecemos una relajación, una relajación que eh, permite la expansión de la mente, abrimos ese corazón, ¿eh? Y el corazón se vuelve muy puro ¿eh? y nuestra apariencia se relaja y no tiene que defender nada ni, ni atacar a nadie ¿no? porque no, no hay nada que defender o nada que atacar. Entonces entramos en el estado de esa llama, llamada conocida humildad, tranquilidad consigo mismo podríamos llamarle también. Estamos centrados en nuestro hacer, ¿eh? ese es el recorrido de los ocho versos, en nuestro hacer, en nuestro ser, en el momento presente. Integramos, llevamos nuestra conciencia al universo y atraemos a esa conciencia empapada de universo al interior y todo nuestro cuerpo se transforma en ese chi, en ese chi puro, universal, y, es, y entramos en ese nivel de armonía. Ese, el, ese nivel de armonía, de, integra, de integración, es el, es el mismo nivel con el que llegamos a esa unicidad, a esa completud a través del sonido EN. Pero el sonido EN aún va más allá. ¿Mm? El sonido EN permite que la conciencia se vuelva autoconsciente permite que la conciencia se, se dé cuenta por sí misma de que existe y que todo lo que sucede en el exterior e en el y en el interior es reflejado en la conciencia. Saludable, la saludable flexibilidad no es una, una flexibilidad conseguida a través del esfuerzo, voy a ser flexible, sino que es el resultado de esa práctica del sonido en ¿eh? el resultado de esa práctica de los ocho versos para organizar el campo y el resultado de quitarse ese sonido en ese esos ocho versos ese estar presentes en el momento presente nos permite quitarnos expectativas quitarnos expectativas que arruinan <ríe> cada instante <ríe> ahora mismo estamos corazón a corazón formando parte de un encuentro de un encuentro muy íntimo donde nuestros corazones se unen donde entramos en, la, en, el, gran, en el gran ser y dejamos un poquito esa interferencia de el pequeño yo que siempre está corriendo de aquí para allá queriendo conseguir algo queriendo que le quieran ¿eh? queriendo hacer cosas queriendo proyectando hacia el exterior viendo a ver si se da cuenta la gente que nos rodea de que hacemos cosas para para los demás y nos reconocen ese pequeño yo ahora se recoge también y entramos en este gran campo de conciencia, en este gran campo, ah, muy hermoso, puedes sentirlo, ya tú lo estás sintiendo. Y, no, y estamos a miles de kilómetros, pero tú estás sintiendo la sensación del campo y a la vez no te estás perdiendo de ti misma, de ti mismo. Vamos a decir el sonido en ¿eh? para tener muy clara esa conciencia. Para que cada uno de nosotros, en esa unicidad, sepamos quiénes somos. Y el pequeño yo descanse. Ese pequeño yo que siempre quiere hacer lo mejor, pero entorpece todo el transcurrir, todo el fluir de la vida. ¿Mm? Ese pequeño yo que está siempre con tanto miedo y con tantas preocupaciones. Lo acogemos. A ese pobrecito <ríe> que con mucho amor ahora acogemos, aceptamos a nuestro pequeño yo enredado en tantas cosas. Y ese pequeño yo se desenreda, descansa y se deja acoger por el gran ser que somos. Mm. Mm observa tu cuerpo observa toda la columna vertebral observa el periné observa la coronilla pai hui, eleva pai hui, la coronilla y cierra hui yin, hui yin, el centro tendinoso del periné es Explora el estirar un poquito la columna, abrirla, llevando el mentón hacia atrás <ríe> y, y amablemente coloca una sonrisa. La sonrisa, tengas ganas o no tengas tenga ganas, ese pequeño yo, tenga ganas o no las tenga, ese pequeño yo. Nuestro pequeño yo acepta poner la sonrisa porque sabe que trae enormes beneficios. Aunque no tenga ganas, no lo cuestiona, la coloca. Y decimos a la vez el sonido en... Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm en el centro de la cabeza, pero tenemos clara sensación de todo el cuerpo de chi, no como el cuerpo habitual, como puro espacio que se funde con la tierra y que se funde con el cielo y con todo el entorno, que abarca toda la casa las plantas, los animales de la casa, la familia. Mm. Mm. Observa cómo decimos en en el centro del espacio infinito de la cabeza mm. y cómo nos relajamos, vamos soltando toda la presión de la trama familiar, de la trama de la casa, de la trama, del coche, de la trama de la sociedad, de la trama política, económica, soltamos toda la presión. El pequeño yo se relaja, confía, se alivia, desaparecen. Todas las presiones del mundo, que la guerra, que el hambre, que el frío. Y no es que nos volvamos indiferentes a todo eso, es que estamos en otra frecuencia. Y claramente vamos entrando en la frecuencia en la cual nuestra conciencia Comienza a sintonizar con otra información y claramente nos damos la información de que cuando de nuestras conciencias desaparecen determinadas informaciones tóxicas para todo el mundo, también van desapareciendo esa información de todo el mundo. Mm. Mm. Mm. Puede suceder lo que tenga que suceder en el planeta, en el universo, pero yo no contribuyo a la oscuridad, a la angustia, a la preocupación, al miedo. No alimento esas energías. Mm. Y si siento un alivio interno, es porque tú, yo, todos en uno, y de alguna manera nuestra resonancia se expande en todo el campo de conciencia y alivia, libera, calma, y en esa apertura la confianza comienza a florecer la confianza viene con nuestra semilla de vida la confianza en el universo como un bebé confía de forma indefensa en la vida sin saberlo mm. Mm. Minyue quiere decir min claro y puro. Yue conciencia. En suma quiere decir la conciencia que se da cuenta de sí misma. Mm. Minyue dice en. Y en es Minyue. Mm. Mm. Déjate respirar profundo. Déjate llenar de chi mm. sin hacer nada todo se hace mm. Mm. vamos soltando todos los patrones de creencias que nos vuelven rígidos mm. que pesan son como chatarra Toda la chatarra informativa, toda la chatarra del no sé, yo no sé, yo no puedo, cómo está el mundo, toda esa chatarra la vamos diluyendo, transformando, clasificando y dejando alejando mmm, de todo el ruido que produce. Mmm, mmm, a mí no me gusta, a mí me gusta, a mí me encanta. El pequeño yo descansa mmm, y Minjoe sonríe, mmm, Minjoe se observa. Yue mm. se da cuenta de la sensación de bienestar que tienes ahora, mm. donde estás en el momento presente y te has olvidado de todos los problemas. Mm. Mm. Mm. Observa cómo respiras flexiblemente. Se hace profunda y se centra la respiración en el abdomen, en el tan bajo. Y en cada inhalación parece que tus pies se funden más con la tierra, tu cabeza se funde más con el cielo azul. El cielo azul penetra. Las manos se funden más con todo el entorno, con todo lo que te rodea. Y en cada exhalación se abren todos los espacios internos. El chi, el chi interno se mezcla con el chi externo. Y todo se renueva. Mm. Mm. Mm. Mm. con gran flexibilidad mm. podemos ver todo lo que nos trae la vida en este momento mm. y sin rechazar nada, escogemos lo que consideramos mejor. Más que escoger, lo que hacemos es sembrar lo que de corazón queremos para nuestra vida. Y todo lo que viene sin clasificar, simplemente es experiencia. Mm. Hmm. Hmm. Observa como todos los espacios internos ahora son conscientes. Hmm. Ahora los espacios son infinitos. Observa el centro de tu cabeza. Hmm. Y a la vez se observa inevitablemente observas la respiración en el tanti en bajo en el abdomen y en la completud mm. todo en la cabeza es vacío observas el cuello mm. Mm. El sonido XU también lo puedes combinar. XU quiere decir vacío más no vacío. Xiu. En ese vacío más no vacío es muy abundante el chi. Vacío más no vacío quiere decir chi puro, muy fino, como el vacío que constituye todo el universo, el 99,9999% sustancia oscura, materia oscura, que forma lo que se ve y lo que no, lo que no se ve. Vamos a través de hombros hasta la punta de los dedos de la mano que se abre inhalando y diciendo mmm, oh disfruta y relaja mmm. Corazón a corazón. Todos estamos en ti y tú estás en todos y cada uno. Y cada uno somos todos. Y somos solamente uno. Vamos a través del pecho y la espalda alta en todas las entretelas observa la piel ya no está los músculos las membranas observa como todo es espacio espacio vacío Todo es ahora universo. Cada célula se ha hecho tan sutil, transparente e infinita como una galaxia. Y en el centro, el vacío, todo es... Observa cómo observa o experimenta o planteate. La frecuencia universal penetra todos los espacios, penetra todas las glándulas, todo el sistema nervioso y todo el sistema inmune. Y estos tres sistemas, nervioso, inmune y nervioso y endocrino, los tres sistemas se alinean, se armonizan, se hacen fuertes y flexibles, despiertos se hacen conciencia pura y todos los demás sistemas se sintonizan, sincronizan, se armonizan en la misma frecuencia. nuestro campo min lleva a través del abdomen a través de los órganos internos, desde el cerebro, pulmones, corazón, mamas, diafragma, hígado y vesícula biliar, vaso, páncreas, estómago e intestinos. Y... A través de los riñones, vejiga, a través de los órganos sexuales, caderas, toda la columna vertebral. Ahora, por favor, suelta toda denominación o etiqueta médica acerca de hernias, dislocaciones o acortamientos de los espacios o de los cuerpos vertebrales o de los discos vertebrales. Vamos a soltar el programa que trae cada información, cada etiqueta, cada palabra que he dicho viene asociada a un programa. Quita toda esa información y simplemente explora. por favor, aunque no lo entiendas mucho, si yo do digo dolor, dolor va unido a un programa de palabras, de pensamientos. Dolor va unido a sufrimiento, tensión, a analgésico, calmantes, doctor, terapias. Ahora esos son programas. Puedes comprender que son programas. Son programas que están anidando en nuestra conciencia y hacen rígido, eh, congelan el fluir del chi. Ahora, permítete ser flexible, soltar esa información y permitir que el chi fluya sin ponerle esos conocimientos intelectuales, esos, esa lógica, esa razón, ese conocimiento social o médico. y por favor deja de pelearte con todo lo que te pasa todo el tiempo deja de luchar o ir en contra en contra de esta enfermedad o de la otra asociaciones sociedades contra el cáncer contra la bulimia, contra el tabaco, contra la diabetes, conciencias que se unen para luchar. Ahora, por favor, deja toda esa antigua información de pelear contra y simplemente observa. Y vamos a través de las caderas, los glúteos, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies hasta la punta de los dedos y se abren. Shhh. La sonrisa es flexible. Sí. El amor universal es flexible. Sí. No es una, un acontecimiento que corresponde a la tregua, a la paz interna. Es un estado interno del alma. Un estado natural. Es lo único que permite observar y experimentar. La maestría de la conciencia. La maestría de la conciencia. La conciencia tiene esas características de forma natural y tiene muchas capacidades. La chatarra no puede opacar estas capacidades que tiene la conciencia. Despacio, observa cómo ha cambiado desde la cabeza hasta los pies la sensación interna de calor, de expansión, tu forma de respirar y tu estado de corazón. Observa temperatura, observa espacio, observa tu corazón, observa tu confianza, observa el instante presente, observa como nada importa, nada es importante. Mm. respiramos en el Tantien y vamos a hacer un giro de cintura muy suave vamos a ir poco a poco entrando en estas en esta experiencia. Sentados con los pies separados. Vamos a llevar a MIGMEN hacia atrás, a la derecha, adelante, a la izquierda. Atrás. Haciendo círculos. Hacia atrás, a la derecha. Adelante, a la izquierda. Al mismo tiempo respiramos y disfrutamos. Decimos EN, decimos sh", lo que más nos resuene. en silencio o sonoro. Suave y uniforme. Busca que desaparezcan las aristas, que todo se haga muy Sedoso, que fluya sin roce. Mm. Siempre paijuí hui extendido, juillín hacia paijuí, el centro tendinoso del periné, los esfínteres cerrados amablemente. No hay tensión. En los hombros, ni en las rodillas, ni en los dedos de los pies, ni de la mano. Y vamos un poquito más rápido. Nuestra conciencia pura, autoconsciente. Se coloca en lo profundo del abdomen, en el palacio interior de la puerta o la raíz de la vida, el Mikmen. Y observa cómo Mikmen se convierte en el centro del Tantien Bajo. Un gran océano de chi, transparente, cálido, muy brillante y puro. Mm. Mm. Mm. si tienes tu propio mantra recuérdalo Disfruta y relájate, cada vez más flexible. Puedes sentirlo, respiramos profundo, como un gran chiste. El universo se ríe y cada pequeña célula sonríe. Todos los fluidos. Los humores. Corporales. Son de chi. Giramos y giramos y giramos. Gira esa zona lumbar. La cabeza casi está en el mismo punto. Los pies. Tan relajados, pero profundamente conectados con la tierra. Son de chi. Nuestra conciencia pura descansa durmiendo sin dormir. Mm. Mm. Mm. mm, relaja más y más. Mm. Mm. Mm. Mm. Ahora llegamos al centro y observamos. Aquí está. Y deja observar. Minyue en el centro del Tantien, quieto, quieto. Observa cómo todo el cuerpo de Chi está girando. Observa cómo todo el universo está girando. Y gira y gira y el Chi puro universal se concentra y se concentra en el Tantien bajo, en Mingmen. Inhalamos profundo, exhalamos, relajando. Ahora permite que todo ese caudal de chi, de todas las direcciones, penetre profundamente a todos los tejidos, a todos los órganos. Todo es vacío. Más no vacío, es amor universal incondicional. Abundancia, fluir, eso es alegría, felicidad. Lo demás viene asociado, la gracia, tiene gracia, la gratitud. Y ahora vamos a girar. Hacia la izquierda, hacia atrás, hacia la derecha, hacia adelante, cambiando el giro. Cambiando la dirección, no importa si coincide con lo que estábamos haciendo, coincide con lo que hacías o no antes, gira en el otro sentido. indicamos que vamos a la izquierda atrás a la derecha y adelante respiramos disfrutando mm. Este giro de cintura se practica en el Chinel, en China. Y su beneficio es nutrir al chi esencial, aumentar el chi interno, flexibilizando también toda la zona lumbar sacroiliaca, masajeando todos los órganos de chi. Puede que notes que tienes mayor facilidad hacia un lado que hacia el otro. simplemente eso indica que necesitas practicar el giro de cintura y siempre viene bien por ejemplo cuando estás asistiendo a una clase y estás en la parte teórica de la clase tú puedes proponerte practicar el giro de cintura y basta comprobar que puedes mantenerte más presente y más receptiva a la información a la vez que nutres el también chi de los órganos internos se mezcla se refina se purifica todo el nivel de toxinas se convierte en chi más puro desaparece Suavemente y disfrutando. Nada, nada del entorno o nada interno nos altera. Disfrutar es una práctica. Hacer sin hacer nada. Llega a ese punto. Olvídate de que estás girando. Y deja simplemente que la conciencia, nuestro campo de conciencia, esta conciencia que somos, que soy, que eres, unificada, simplemente llene, manda. el mando re Ah. El chi fluye en abundancia. Es brillante, fino y puro. Todas las articulaciones son muy flexibles y abundantes en chi. Todas las funciones. Todas las secreciones, todas las funciones celulares están brillantes, maravillosas. Minyue se observa. Minyue... Está feliz. Ah, y ahora vamos a quietar. Aquietar suavemente. Muy bien. A centrar y a observar. Observa. Observa. Observa sin límites. Y ahora suavemente tomamos la bola de chi. Ah. Conecta esa bola de chi que sostienes entre tus manos de chi brillante e inmensa con la bola de chi que eres. Profunda. Y despacito eleva. Mm. Mm. Mm. Y vertemos mm. Mm. Mm. a través del Tanti en alto a través del cuello, a través del pecho, tanti en medio, a través del tanti en bajo. A través integrando brazos integrando los miembros inferiores y vamos a cerrar cubriendo el ombligo con las manos superpuestas. Mm. Mm. Mm. y despacito relajamos las manos estiramos los pies giramos los hombros muy bien hola Julio Wellington. vamos a culminar aquí la grabación y nos quedamos conversando un poquito ¿eh? de esta práctica tan sencilla y tan maravilloso que es chinen chikun minyo kung fu.